Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo video relacionado con relojes. En este caso vamos a ver un catálogo de relojes y despertadores Casio de 1992, específicamente el volumen número 1. Los anteriores videos de catálogo tuvieron bastante aceptación, así que decidí hacer otro para presentarles distintos modelos de esta marca. Así que arrancamos. Lo primero que... Que encontramos al abrir este catálogo es una pequeña presentación de la fábrica que Casio tenía eh, y tiene en Yamagata, en Corea y en Malasia, algunas imágenes algunas imágenes también de, de, de la producción de los relojes y una presentación del Casio BP100 que es el que tenemos en tapa que es eh, el medidor de presión, el BP, viene de Blood Pressure, con este reloj fantásticamente en los años 90, en 1992, se podía medir la presión de una manera bastante sofisticada, como pueden ir leyendo, eh, y se medía la presión de, de tu cuerpo, de tu flujo sanguíneo todo el catálogo está en inglés vamos a hacer una rápida pasada porque son muchísimas páginas pero la idea es que puedan ver los distintos modelos para que si hay alguno que ustedes recuerdan de chico o que andaban buscando pueden hacer zoom en el video y buscar el modelo para luego tratar de encontrarlo además lo que me parece interesante de estos catálogos es también Ver cómo eran presentados las imágenes, las fotografías institucionales que se utilizaban en la época. ¿sí? Algunas son imágenes eh, institucionales, fotografías de Casio con la marca. Y otras parece que las hubieran comprado en una fuente bastante genérica. Pero es lo que lo hace interesante. Como el montaje, por ejemplo, de Marine Sports. Y tenemos las fotos del verero acá. Entonces miren la cantidad de modelos y, variedad y variaciones de un mismo modelo algo quizás casi impensable en otras marcas de hoy por hoy acá tenemos una imagen institucional de Casio con la Fórmula 1, muy interesante la cantidad de, de diseños, de colores en las cajas y en las mallas, por ejemplo, acá se puede ver una imagen de Casio en el Rally Algo que no, no tenían conocimiento En carrera de motociclismo, nunca supe de, que el Casio fuera sponsor de una escudería en particular Si alguien sabe algo al respecto y quiere dejar algún comentario, bienvenido será Por lo pronto vamos a seguir pasando, Casio otra vez nuevamente en Fórmula 1 me pregunto si estas fotografías institucionales este, realmente ¿casi haya sido sponsor de alguna escudería para alguna competición o simplemente haya sido algún video que hayan hecho en algún momento y que luego, luego hayan recuperado las fotografías. Este modelo es muy interesante, no sabía de su existencia hasta que lo vi en este catálogo. Con este se puede um, calcular distancias en un, a través de un mapa y con el reloj. Tiene una pequeña ruedita, se posiciona en el mapa y se la gira. Se especifican las, los detalles de, del mapa en cuestión, las medidas, las características. Y se puede medir distancias en un mapa con el reloj. Hoy usamos GPS pero en 1992 ya se podía hacer algo similar. Vamos a pasar rápidamente porque no quiero que el video se extienda demasiado. La verdad que son bastantes páginas. Y vamos a enfocarnos principalmente en los modelos digitales. ¿sí? Que son los más variados. Y vamos a pasar rápidamente la parte de los analógicos. Fíjese la cantidad de diseños, incluso el mismo reloj con distintas mallas, con distintas impresiones. Estos modelos están muy buenos, ya los pudieron ver en los anteriores catálogos. Algunos modelos puede ser que se repitan de un catálogo a otro, porque sigue siendo la producción de Casio año a año, pero es muy interesante... Encontrar en alguno de ellos algunas variedades, como por ejemplo, estos no recuerdo haberlos visto. Y ustedes van a poder, si reconocen visualmente alguno de su niñez, como me pasó a mí y le pasó a algunos suscriptores, van a poder hacer zoom en el video y saber exactamente cuál es el modelo que ustedes tenían o, o querían tener. Cuando eran más jóvenes. Miren qué lindos colores. Es una, es una lástima que las marcas hoy en día no tengan semejante variedad, creo que a excepción de los suizos de Swatch, eh, que la verdad que sí son bastante coloridos y, y muy variados en diseño, pero la verdad es el mismo reloj y no hay muchas más opciones. Acá entramos en la sección Business esta fotografía es súper genérica, se la habrán comprado algún proveedor en particular. Este el diseño es muy modelo, muy bonito, es una tapita que tiene calculadora. Además se puede ver cuál era la intención y el target al momento de comercializarlos en aquel entonces. ¿sí? En los catálogos de Casio van a ver que... Eh, las gamas de modelos están orientadas a un público en particular bastante distintivo más allá que en muchas ocasiones el reloj tenga funciones básicas que son las mismas para todos pero algunos detalles como estos que son los calculators o los dual time o algo en particular los hace especiales destinados a un segmento que la verdad no sé si realmente sería eh, el segmento al cual esperaban venderlo o si no simplemente responde a una forma de marketing para poder diferenciar los modelos dentro del mismo catálogo de la marca vamos ahí fíjese que el modelo tiene funciones son las mismas funciones eh, a veces el mismo módulo estos nunca los vi en persona espero encontrarme con alguno de ellos los los relojes con juegos son fantásticos son muy codiciados entre los coleccionistas depende del país donde estén mirando esto pueden encontrarse más o menos pero realmente en todos lados siempre son muy buscados bueno acá encontramos los, los dual con reloj analógico y digital vamos a hacer una pasada bastante rápida vamos a tomar una panorámica para que si reconocen alguno lo puedan enfocar mejor y hacer zoom según su elección y vamos a pasar rápidamente los analógicos porque este reloj al final también tiene después de Ladies que yo creo que es más bien para más que para mujeres, sería para, para adolescentes y niños pero son muy coloridos eh, bastante, bastante común eran los relojes Casio en los 90 al menos en Argentina entre todos los chicos todos, prácticamente todos teníamos o tuvimos en algún momento un reloj Casio cuando éramos chicos eran accesibles eran baratos los tamaños eran reducidos así que quedaban muy bien en, en las muñecas de los chicos y además eran muy confiables salvo que fueran como yo que los usaran para meterse en la pileta o para bañarse y terminaran con detergente de hecho todavía tengo este si mal no recuerdo y está funcionando eh, salvo que los sumergi sumergieran en agua y, y en shampoo y jabón al bañarse y que tarde o temprano se estropeaban pero la verdad que eran bastante bastante duraderos todos los casos que recuerdo haber tenido de chico si dejaron de funcionar o se rompieron por algún motivo de algún modo siempre fue por un mal uso propio y no por fallas del reloj bueno, acá tenemos la sección de cronómetros, ¿sí? y ahora entramos a los relojes, relojes despertadores, relojes mini, y también tenemos digitales, y también vamos a encontrar este despertadores de viaje. Acá encontramos despertadores analógicos de viaje, fíjense qué coloridos también acá no especifica si es para niños o no, así que el público es bastante variado la cantidad de despertadores que comercializaba Casio con los distintos diseños y sigue, el catálogo sigue con campanitas desde lejos parece como si fuera un pequeño televisor y algo muy curioso que también en los 90 Casio comercializaba algunas cámaras introduciéndose en ese mercado vamos a ver si encontramos en el catálogo de hoy relojes de pared también acá encontramos la sección de cámaras de Casio no eran tantos los modelos pero para ser una, una marca que fabricaba relojes y se expandía en otros ruros, es bastante curioso bueno y al final del catálogo tenemos todo el material promocional para los comercios ¿sí? todo lo que era marketing para el armado de vidrieras y exposición de los distintos modelos y el packaging para las ventas y al final tenemos un listado vamos a tratar de captar algo de todos los modelos y las especificaciones Vamos a hacer una pasada más lenta de cada modelo Y esto sigue. sigue, si alguien busca algún modelo en particular me lo puede decir Le puedo mandar un scan por mail de la página que me diga Y aquí algunas instrucciones básicas para el mantenimiento de los relojes que habrán visto también en mis anteriores videos. Que si no los vieron. Les dejo el link arriba. Y algo que quiero descatar, rescatar. Es que este catálogo. Fue impreso en Japón. Bueno comunidad de YouTube. Espero que les haya gustado este video. La curiosidad. Y si vieron algún reloj en particular. Que les haya gustado. O les haya traído algún recuerdo. No dejen de dejar comentarios. Suscribirse al canal. Y darle clic en la campanita para enterarse de futuros videos. Hasta la próxima.